Hola familia y bienvenidos a un módulo más. En esta ocasión vamos a repasar todos aquellos aspectos que debemos considerar y las opciones que están en nuestra mano configurar para que nuestra presencia y actividad digital sea lo más segura posible. Debemos partir de la base de que la privacidad y la seguridad absoluta en Internet es imposible de alcanzar. Sin embargo, sí que queremos contaros aquellos aspectos que están en nuestra mano para que esta actividad y presencia digital sea lo más segura posible. En primer lugar, deberemos asegurar los dispositivos, el acceso a estos y además las contraseñas que utilizamos. Vamos a aprender además a diseñar contraseñas robustas. También deberemos prestar atención a las redes wifi que utilizamos para conectarnos. Y como hemos hablado en otras ocasiones, ya sabemos que la mayor parte de la actividad digital que llevamos a cabo ocurre a través de aplicaciones, por eso veremos de qué manera asegurarnos de que éstas sean lo más fiables posibles. Al fin y al cabo nuestros dispositivos recogen y encierran muchísima información privada nuestra, por eso os aconsejamos reducir esta información, pero aquella que es indispensable o que no podemos evitar que contenga el dispositivo, vamos a aprender a mantenerla de la manera más segura y privada posible. Así que coger papel y lápiz y vamos allá.